My last name is Lee, Bruce Lee. En la década de 50, cuando Bruce Lee llegó a Estados Unidos, todavía no era común que actores asiáticos protagonizaran películas yankees, ni siquiera si el personaje mismo era asiático. En 1956 se estrenó la película The Tea House of the House Mount, que tenía un personaje japonés, pero interpretado por Marlon no unfinished. No en el 61 se estrenó Desayuno en Tiffany, donde el personaje japonés lo interpretó Mickey Rooney. <tose> uh y llevando esto al límite de lo absurdo en 1956 se estrenó The Conqueror película que narraba la historia de Gengis Khan el conquistador de Mongolia pero quien lo interpretó fue John Wayne o sea, John Wayne haciendo de Gengis Khan el panorama para Bruce Lee un joven Hongkonés recién llegado a América estaba complicado no, no, no está la hora me fui Aún así logró hacer personajes chiquitos en series como He comes the Brice, Long Street y Marvel. Y un personaje medianamente importante en la serie El Avispón Verde. No como protagonista, sino como compañero del protagonista. Y hasta apareció en Batman y todo. Todas estas producciones pasaron sin pena ni gloria por Estados Unidos, y si bien Bruce Lee tenía todas las condiciones para actuar en donde quisiera, ninguna productora se quería arriesgar a poner a un asiático como protagonista de su película, tuvieron que pasar muchos años para que la Warner lo contratara para encabezar Enter the Dragon, y convertir a Bruce Lee no solo en el primer actor asiático en ser el héroe y protagonista de una producción americana, sino también en una leyenda mundial. ¡Ayúdame! Pero ¿qué pasó antes de eso? Lee nació en California el 27 de noviembre de 1940 a las 6 de la mañana. El día y la hora de su nacimiento son importantes porque según la cultura china, es la hora y el día del dragón, lo que significa buena suerte. Finalizado el video, vamos a ver si se cumplió ese presagio. Sus padres le pusieron Li Chang Fan, pero la enfermera les dijo, con ese nombre en Estados Unidos la va a pasar mal, pónganle un nombre más occidental. Así le pusieron Bruce. Y como no hay dos sin tres, los padres le pusieron un nombre más. Ellos creían en una leyenda china de unos espíritus malignos que se llevaban a los hijos varones. Como ya se les había muerto un hijo, no quisieron arriesgarse con Bruce Lee así que le pusieron un nombre de mujer Cypher, y hasta lo vestían con ropa femenina para burlar a los espíritus. Sus inicios con las artes marciales comenzaron cuando era muy chico y unos borregos del barrio los cagaron a palos, entonces se fue a estudiar artes marciales con quien en esa época era el más capo de la zona Ip Man, maestro que se hizo famoso gracias a Bruce Lee y por eso tiene cuatro grandes películas. Tengo que resumir, la saga de Ip Man es lo deciden ustedes. Dejen en los comentarios si quieren el resumen de Inman. Y ya que están al pedo, métanle una me gusteada a este video y una suscribida y síganme en Twitter que tengo Twitter y en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter. Sigo. La cosa es que Bruce Lee fue aprendiendo todo tipo de artes marciales y así salió campeón de un montón de cosas, entre ellas boxeo y cha cha cha. Y todo marchaba relativamente bien en la vida de Bruce Lee hasta que empieza a marchar relativamente mal porque se vivía cagando a piñas con todo el mundo, entonces los padres, por miedo a que terminen un quilombo grande, lo mandan a Estados Unidos donde empieza una nueva vida. Antes de protagonizar el adispón verde Bruce Lee estaba lejos de querer ser actor A pesar de que ya había actuado en muchísimas películas Durante su infancia Y de ser una especie de Macaulay Culkin hongkones Su verdadera pasión era el Kung Fu Y gracias al Kung Fu Pudo vivir en Estados Unidos Y gracias al Kung Fu Pudo conocer a Linda Cadwell Quien sería su esposa Y con quien tuvo dos hijos Sharon Lee y Brandon Lee De quien voy a hablar más adelante Bruce empezó a ganar fama Tanto como profesor como artista marcial En las exhibiciones dejaba a todos con el culo en la mano Mostrando su velocidad, su golpe de una pulgada Y sus lagartijas con el índice y el pulgar Y una vez más, todo parecía marchar relativamente bien Hasta que empieza a marchar relativamente mal Porque otros maestros chinos no estaban de acuerdo Con que Bruce Lee enseñe Kung Fu a los Yankees Eso estaba prohibido desde tiempos inmemoriales Pero a Bruce Lee le chupaba los dos huevos Entonces los grandes maestros lo retaron a una pelea Si ganaba Bruce Lee, podía seguir enseñándolo más bien Pero si perdía, no tenía que enseñar más Afortunadamente, ganó Le ganó en tres. minutos a su oponente pero igual Brun Lee se puso mal porque pensó que le tendría que haber ganado en un minuto nada más entonces dijo mi estilo de pelea no sirve voy a crear un estilo nuevo y así crea el Shit Kundo estilo de pelea que mezcla todos los estilos que aprendió Bruce Lee desde el Kung Fu hasta el esgrima. Y además le sumo toda la filosofía que habría aprendido leyendo más de 2000 libros y además una obsesión descomunal porque todos los días anotaba los resultados de sus entrenamientos para compararlos entre sí y ver sus mejoras. La y además grababa todas las clases que daba para analizarlas y no es un dato menor decir que dos de sus principales alumnos fueron Steve McQueen y Chuck Norris. Todo esto llamó la atención de unos productores de televisión y lo contrataron para coprotagonizar la serie La Verde donde interpretó a Kato, personaje que lo ayudó a ganarse un poco el corazón de los estadounidenses. Pero no tanto como para ganarse un protagónico completo porque nadie confiaba en que un artista asiático fuera a vender entradas. Esta situación sumado a toda la discriminación que sufrió por ser oriental Al punto que durante las pausas Durante el rodaje de la Verde No lo dejaban sacarse la antifaz Porque el equipo se incomodaba Ante un tipo con rasgos orientales Hizo que mandara todo a la mierda Y se volviera a Hong Kong Ya van a volver arrastrándose Y se en Unidos, la serie La Bispón Verde había pasado sin pena ni gloria, pero en Hong Kong era un éxito al punto que la renombraron el Show de Kato. Por eso ahí, Bruce Lee era una estrella y cuando llegó le ofrecieron su primer protagónico en una película, The Big Boss. La película tenía muy poco presupuesto, condiciones de rodaje muy extremas, conflictos entre el director y el productor y un guión bastante malo. Pero nada de eso importaba porque lo tenían a Bruce Lee y contenerlo a Bruce Lee era suficiente porque pudo demostrar todo lo que había aprendido. La película fue un éxito y Bruce Lee se convirtió en un héroe nacional, a esta le siguieron Fear Sofari y White the Dragon, esta última dirigida, escrita, producida y protagonizada por el mismísimo Bruce Lee, donde además puso a actuar a uno de sus alumnos presentándole al mundo al mismísimo Chuck Norris. siendo una estrella indiscutida de Hong Kong, se puso a filmar su cuarta película, Game of Dead. Pero tuvo que interrumpir el rodaje porque pasó lo que dijo que iba a pasar, los yankees volvieron arrastrándose. La Warner lo contrató para protagonizar Enter the Dragon, lo que sería la primera película de artes marciales filmada en Estados Unidos y la primera película yankee en presentar a un héroe asiático que iba a ser el ganador de la película. Entonces dejó a la mitad el rodaje de Game of Death y se fue de vuelta para Estados Unidos. Ya les voy a contar qué pasó con Game of Death. Enter the Dragon fue un éxito tanto en Estados Unidos como en Hong Kong como en el resto del mundo. Esta película hizo que reflotaran las anteriores y Bruce Lee se convirtió en una estrella internacional. Todo el mundo quería ver películas de Bruce Lee, pero había un problema. Una semana antes del estreno de Enter the Dragon, Bruce Lee murió. Con apenas 32 años y a causa de una inflamación cerebral causada por una alergia a un medicamento aunque hay opiniones diversas sobre el tema Bruce Lee abandonó este mundo dejando un vacío gigante y las productoras iban a encargar de llenar ese vacío porque si la gente quería a Bruce Lee iban a tener a Bruce Lee o capaz que a Bruce Lee o a Bruce Re o a Bruce Lang o a Dragon Lee o a Bruce Lee con una i porque el 20 de julio de 1973 murió Bruce Lee pero nació la Bruce Plotation. explotar la popularidad del recientemente fallecido Bruce Lee y para eso buscaron actores que sean físicamente parecidos y que pudieran imitar lo mejor posible los gestos y la forma de pelear de Bruce, y además que aceptaran cambiar su nombre por uno parecido al original para captar gente desprevenida Uno de los clones de Bruce Lee más populares fue Ho Chung Tao, que cambió su nombre a Bruce Lee, con i, no con dos, y protagonizó la primera película de este subgénero Blue Plotation llamada Bruce Lee, una historia de dragones, que sería una biopic de pero además de hacer de Bruce Lee, protagonizó películas parecidas a las que hubiese hecho Bruce Lee si estuviese vivo. Otro imitador muy famoso fue Moon Kyung Seo, o también conocido como Bruce Lee o Dragon Lee, y que su película más conocida es Enter 3Dragon. Otro que vale la pena mencionar es Bruce K.L Lee, Él protagonizó una película llamada Visitors of America que interpretaba a un peleador que intenta descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano, pero una vez que filmaron toda la película le agregaron una escena inicial donde un rayo cae en la tumba de Bruce Lee y él sale de su tumba, y a la película la titularon Bruce Lee se defiende desde la tumba, inexplicable. Y un día en 1973 reunieron a todos en la película los clones de Bruce Lee. Three Bruce Lee's. <ríe> yes. Una película rarísima, pero no más rara que The Dragon Lives Again. Película donde Bruce Lee muere, va al inframundo y conoce a, escuche, Drácula, Jane Bond, Clint Eastwood, Emmanuel y Bobé. <risa> todo esto hay que sumar parodias, como Enter the Fat Dragon, que presentaba a un Brunley un poco más gordo que el original. ¿Y se acuerdan de Game of Dead, la película que Bruce Lee dejó inconclusa? Bueno... Varias personas se encargaron de terminarla usando dobles que se hagan pasar por Bruce Lee como el verdadero juego de la muerte, película que usa parte del metraje original, un doble de cuerpo para fingir que Bruce Lee y hasta imágenes del verdadero funeral de Bruce Lee. El truco que encontraron acá es que en un momento a Bruce Lee le meten un tiro en la cara y por eso en varias escenas de la película va a estar con la cara vendada y después le ponen una barba. Y esta tendencia de hacer películas con pedazos de otras películas de Bruce Lee también se usó bastante como por ejemplo en la ya resumida en este canal Game Of Dead 2, que durante la primera mitad usan un doble del cuerpo de Bruce you must be crazy. You're talking no, I'm not. y después matan al personaje para que aparezca un supuesto hermano. La Bruce Protection se extendió durante gran parte de los 70 y mediados de los 80 y poco a poco fue desapareciendo por la aparición de otro artista marcial, el gran Jackie Chan. Y podría hablar mucho de él, pero esta no es su biografía. <música> Al principio que Bruce Lee nació en el año del dragón y que eso significaba buena suerte. Uno podría pensar que sí. Fue una vida con suerte, es un ícono en las artes marciales, una leyenda, creó una técnica, marcó un precedente, fue un pionero, pero, pero, pero, no vivió para disfrutar todo su éxito. La pasó como la mierda en Estados Unidos, La robaron la idea de una serie, lo discriminaron, su hijo Brandon Lee murió a los 28 años en un accidente mientras filmaba una película. Así que, ¿qué es la suerte? Eso quedará en cada uno de ustedes, jóvenes espectadores. Por lo pronto, nosotros tenemos la suerte de poder... A apreciar semejante artista como es y me pongo de pie, Bruce Lee. Oh, oh, oh. Patadas voladoras, oh, oh, oh. los golpes más increíbles, infalibles, imposibles. Oh, oh, oh, Bruce Lee, oh, oh, oh, Bruce Lee, golpes de